En el día de hoy, a las 10 de la mañana, se le conocerá medida de coerción a todos los encartados en el caso de Odebrecht. Y han, han trascendido algunos detalles que ustedes desconocen, muy interesantes. Eh, durante el fin de semana, eh, llegaron al país autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI para reunirse con el Procurador General de la República y el juez que le da seguimiento a este caso y conversar sobre este caso. Cabe resaltar que usted recuerda que hace un tiempo el Procurador General de la República, Jean alain Rodríguez, fue citado en los Estados Unidos, por el fiscal general, el, el señor Jeff Session, y el FBI, se reunió con el director del FBI, James Coming. Eh, se dice que desde la Procuraduría General de la República, pues el Departamento de Investigación de los Estados Unidos, pues está monitoreando al Procurador General de la República y al juez que está llevando el caso. Y parece ser, que, parece ser que el Departamento de Justicia está involucrado o le está dando seguimiento a raíz de que muchos de los encartados o algunos de los encartados pues, recibieron dinero en cuentas eh, americanas. Y una vez que usted reciba dinero en cuentas americanas, esto es considerado pues lavado de activos. Este caso aparentemente se le, se le salió de las manos eh, al país y quien le está dando seguimiento directamente eh, a este caso es el gobierno de los Estados Unidos. Como ustedes recuerdan, eh, a el señor Temito Montas. Pues antes de que se le conociera la medida en la orden de arresto, pues a este ya le habían quitado la visa B1 según lo que trascendió. Eh, este caso, de ser cierto de que el gobierno federal de los Estados Unidos está detrás de, de este caso, podrían ser extraditados algunos de los implicados en caso de ser cierto. Recuerden que eh, en este mundo de la tecnología hay mucha desinformación, pero no es menos cierto de que hay personas, según la, los datos que tiene la Procuraduría, de que recibieron altas sumas de dinero en cuentas eh, americanas. En el día de hoy se le va a conocer medidas de coerción y hay siete tipos de medidas de coerción eh, en nuestro Código Penal. La primera medida que establece el código es la presentación de una garantía económica suficiente para poder justificar que usted está en la calle. La prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en cual usted reside o en la que el juez se especifique. Presentación periódica. Eh, someterse a la vigilancia de una persona, colocación de grilletes o localizadores electrónicos, el arresto domiciliario y, por último, la prisión preventiva. La última medida que ventila el Código Procesal Penal de privación de libertad o de medida de coerción contra algún encartado o imputado es la prisión preventiva. A raíz de que se está conociendo o de que hoy se le va a conocer medidas de coerción, ya iniciaron los trabajos en la cárcel de Najayo de remozamiento. Vamos a ver lo que se está haciendo en la cárcel de Najayo antes de continuar delucidando este tema. Hombres trabaja en la remodelación de uno de los pabellones principales de este centro de corrección y rehabilitación, Najayo Hombres, en San Cristóbal. La mañana de este viernes se pudo ver que los trabajos continúan. Se vio fundas de cementos, cerámica para piso, carretillas con tierra y otros materiales de construcción. Apuntar que esta remodelación se realiza en momentos donde 10 personas se encuentran detenidas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por su supuesta participación en el caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht. Hemos hecho varios intentos por comunicarnos con Ismael Paniagua, la persona que nos puede dar mayores detalles, pero no ha tomado las llamadas. Y se nos informó que las autoridades del centro no quieren hablar del tema. Bien, ya ustedes vieron. Antes de que se conociera, de que se, se arrestaran los encartados, pues la Procuraduría General de la República, eh, pues, remozó, las instalaciones de la cárcel pública del Palacio de Justicia. Ahora que se le va a conocer medida de coerción, pues a los encartados, pues la Procuraduría General de la República está en el mismo proceso de remozamiento de la cárcel de Najayo Hombres. También en el ámbito local, el diputado Aridio, pues se expresó, y vamos a escuchar lo que dijo. sobre los apresados de Odebrecht? Todo, todo el que esté metido en eso debe pagar las consecuencias. Yo, yo como no sé nada de eso, ando tranquilo. Tranquilo pero seguro. Pero vemos que está visto Díaz Rúa que es de tu mismo partido. A mí no me importa que está del mismo partido. Si está metido en eso si cogió su cuarto que pague con cárcel. Igual que todo lo que pueda estar involucrado entonces tú dices que no importa que sean de tu partido que paguen con cárcel a mí no me importa y, lo que, y ese comité político hay que reestructurarlo hay que hay que cambiarlo a la mayoría de, de, de los que corresponden ahí porque eso, ahí hay problemas tú crees que cuando mario hidalgo fue diputado que hicieron varias obras la de brecha aquí no está implicado en esto no sé no tengo datos con relación a eso yo sí te puedo decir por mi parte que no tengo que ver con nada de Odebrecht, ni de corrupción, ni de soborno, ni nada por el estilo. ¿No importa que sigan cayendo de tu partido? Pues que esté metido ahí, te lo lleven. ¿Hay corrupto en tu partido? Donde, donde quiera, en todos los partidos. Entonces tú dices que en todos los partidos hay corrupto. Claro que sí. ¿Tú crees que sigan cayendo más de la Odebrecht? Sí, van a caer muchos. ¿Cómo cuáles? Muchos. Muchos ¿Cuántos? No tienes temor tu de que aparezca tu nombre por ahí. ¿Y en qué? ¿Y en qué puede aparecer? Si tú si ves que ando en la calle porque libremente, ¿también? es porque no tengo problema. Entonces, cuando tú dices que hay muchos corruptos, ¿cómo cuáles en tu partido? En cantidad, muchísimo. Muchísimo. Yo no puedo estar. Por ejemplo, hay muchos ahí involucrados y están presos. Deben pagar las. La sobre los bien ya ustedes vieron ahí las fuertes declaraciones del diputado aridio ciertamente en el comité político del pld hay muchas diferencias y eso es lo que ha agravado esta crisis política de no solamente el pld sino de toda la partidocracia en el día de hoy habrá un antes y un después en la justicia dominicana y en la partidocracia dominicana Hoy es un día muy importante para los partidos políticos y para la justicia dominicana. Muchos sectores han criticado a la Procuraduría General de la República porque alegan de que ha sustentado un expediente con muchos errores y este expediente podría caerse ante los tribunales y culpar al sistema de justicia de que no tomaron las medidas necesarias. Por ejemplo, lo que mucha gente dice es que el procurador se va a limpiar la mano y va a decir, bueno, nosotros lo trancamos. Quien lo soltó fue el juez. Vamos a ver, porque ahora con este ingrediente de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está detrás de este caso, el encartado Ángel Rondón dijo la semana pasada en un programa de radio que si pierde su dignidad, ¿qué le importa a él la vida? Pues vamos a ver qué podría pasar en caso de que alguno de estos encartados pues se le dicte medida de coerción en el día de hoy. Hay muchos encartados que se han mantenido totalmente en silencio. Miren, estas son las declaraciones. ¿Le puede ampliar un poco más? Control Master, por favor. Estas son las declaraciones eh, de Marco Bacconcelos. Ahí está bien. Sí, eh, eh, ponlo un poco para la derecha, por favor. Dice, esto es un breve resumen de la educación. Ponlo un poco más pequeño, por favor, que... Ahí. Dale un poco para abajo. Esta es la historia de la relación. Esto fue lo que dijo el señor Bacconcelos en Brasil. Dice que la compañía se estableció en la República Dominicana en el 2001 y comenzó sus operaciones en el 2002 con la firma del primer contrato con el gobierno federal para el acueducto de la línea noroeste. Por lo tanto, la compañía firmó un acuerdo con la constructora Andrade Gutiérrez para un 50% cada uno. Dale un poco más para abajo, por favor. Digo, en cuanto a este primer contrato, la empresa utilizó a Ángel Rondón Rijo y con el éxito en su actuación se mantuvo una relación para la búsqueda y obras de interés de la compañía, convirtiéndose el responsable de la interfaz con el gobierno. A continuación se explican los siguientes casos reportados. Vamos para abajo, del 1 al 5. Dice, hay que destacar que la interferencia se dio tanto para permitir el resultado positivo en la contratación de la empresa, así como la aprobación del financiamiento. Vamos un poco más para abajo. O sea, que lo que dice Vasconcelo es que la intermediación, páralo ahí, de que Ángel Rondón, pues, viabilizó todo esto. Dice que se reunió en el 2002, dale más para abajo. Ahí relata cómo se reunió con él, eh, Dice que en algunos casos tuvo una participación hasta de un 30%. Dale para abajo. Dale un poco más, un poco más, para ver la parte donde dice de los contratos. Míralo ahí. Dale un chin para arriba. Dice, tales acuerdos de consultoría tenían como objetivo validar los trabajos realmente realizados por Ángel junto a los organismos públicos y autoridades, en el cual se le daba un 2%. Dale más para abajo. Este, estas declaraciones las vamos a seguir viendo en el transcurso de la semana, ya que hoy nos queda poco tiempo. Pero le puede ir dando para abajo, Control Master, en lo que yo comento sobre este tema, ya para cerrar nuestro comentario final. Ya el tiempo se nos ha agotado. Pero en el día de hoy, hoy será un día muy importante en la justicia dominicana y en el, la partidocracia, ya que hoy, se, se, hoy habrá un antes y un después en los partidos políticos y en la justicia. Vamos a ver mañana, vamos a hablar de qué pasará en el día de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Hasta mañana. Que Dios le bendiga.